Hola, hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, vamos rapidito con Marte en Sagitario, porque ayer ya me extendí, estoy haciendo videos súper largos, perdón, perdón, la idea era videos short, videos cortos, videos en los que pudieras tener la información rápidamente eh, y me están saliendo demasiado largos demasiado extensos para ser short así que lo vamos a hacer cortito vamos directamente, ya sabes de qué va esto así que vamos directamente con eh, Marte en Sagitario Marte en Sagitario dice que son impulsivos, divertidos y valientes si tenés Marte en Sagitario estás haciendo un estudio de una carta natal de alguien que tiene Marte en Sagitario ya sabes que es una persona impulsiva divertida y valiente como parte negativa que también convive dentro de esa persona son irresponsables son ambiciosos y son groseros ¿sí? pero guarda, cabo, hago una salvedad Muchas veces eh, el, la grosería eh, no a todo el mundo le queda mal. Y en este caso, con un Marte en Sagitario, las personas pueden ser groseras, pero que queden simpáticas. ¿Sí? Bueno... Ya lo vamos a explicar, ya vamos a ir más a fondo con cada cuestión. Te mando, mientras tanto, un abrazo enorme, por supuesto. Y nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? ¿Con Marte en Capricornio? Por supuesto. Chau, hasta mañana. <música>